vamos a ver el tema los anélidos los anélidos y los taxones próximos bueno estos pertenecen a lo que son los filos los anélidos en las cuales pues eh, está dividido en tres grupos el uno que es el poliquetos eh, oliquetos y irudinios en las cuales los irudinios pertenecen a, al grupo de lo que son las anguijuelas en el grupo de los oligoquetos pues tenemos las lombrices de tierra y los poliquetos pues son aquellas especies en las que pertenecen o las que eh, existen o están en su medio de hábitat en lo que es la, eh, el mar en cuanto a los eh, poliquetos pues estos viven en el mar en las aguas dulces y tierra y se ubican en aquellos sitios donde permanecen en unas zonas que sean totalmente más oscuras como en, lo, en las rocas en los huecos corales y en aquellas eh, conchas pues miden de 5 a 10 centímetros y se ha llegado a descubrir y salen en algunos artículos que pues están tienen una dimensión de 1 o 3 metros de longitud estos carecen de órganos sens eh, sensoriales especiales y la respiración lo hacen por la por la superficie corporal eso más adelante pues lo vamos a ver detalladamente cada uno de ellos en las diferentes láminas en el caso de los eh, oligoquetos cabe mencionar que eh, estos se los están utilizando o le estamos sacando mayor cantidad de provecho ya que estos nos ayudan para lo que es la, la producción de los abonos. Estos eh, pues habitan en, en los diversos eh, tipos de lugares y tienen una, una estatura de, de 12 a 30 centímetros y aquellos pues se alimentan de las hojas en totalmente descompuestas, de material orgánico. ¿Sí? y estos pues son, son hermafroditas vamos a ver más adelante un poquito más adelante en cuanto a la forma y función su tamaño varía entre de 12 a 30 centímetros y se desplazan mediante movimientos peristálticos como vamos a poder observar en la diapositiva las diferentes características de cada uno de ellos en este caso pues tenemos lo que es parte de la boca un sistema nervioso que lo poseen en todo el cuerpo pues en los coraz eh, corazones aquí es pues un sistema totalmente cerrado pues en órganos reproductores pues también un sistema digestivo y todos estos segmentos son los cuales pues le va a ayudar a movilizarse y también una de las características principales que ellos tienen es pues que en momentos de que hay bastante humedad salen hacia la superficie y cuando existe poca humedad pues se incorporan directamente a, al interior de, de la tierra en cuanto a su, a su alimentación vamos a ver aquí en la diapositiva pues poseen lo que es la parte de la boca su alimentación como habíamos dicho este solo, solo se basa en aquellas sustancias eh, orgánicas en las cuales puede pasar no es cierto pasa a través de lo que es la faringe el esófago y nuevamente eh, pasa a través del buche que en el buche pues son paredes totalmente finas y este antes de llegar a pasar a lo que es la molleja en la cual pues termina ya todo su proceso digestivo o, o la absorción tiene lugar aquí en la parte del intestino y para luego terminar en lo que es la parte del ano en la circulación eh, los anélidos pues poseen dos sistemas de transporte el uno que es el líquido celomático que estamos aquí observando en el gráfico un líquido somático en las cuales pues se encarga de llevar todo lo que son los desechos y gases respiratorios estos pues que son transportados como les indicaba anteriormente en la parte de lo que es el líquido celomático y también poseen otro sistema que es el sistema circulatorio en las cuales pues esta podríamos nosotros encontrar aquí los eh, diferentes corazones en las cuales pues este ayuda a lo que es la irrigación del de cuerpo. Aquí podremos ver oh, también otra diapositiva, la cual pues está formado también por diferentes vasos en las cuales tenemos un vaso lateral, tenemos un vaso dorsal y también tenemos un vaso ventral. Y cada uno de estos segmentos como podríamos observar, ¿Sí? Pues posee cada uno de ellos un cuerpo y en la parte que está de color azul podríamos nosotros apreciar que es el líquido celomático en las cuales pues ayuda como decíamos anteriormente a eliminar toda parte de aquellos desechos. En lo que es la reproducción esto se ha considerado pues que son hermafroditas en las cuales pues se supone que es el mismo animal en la cual después tiene los dos, los dos órganos tanto el femenino y el masculino esta reproducción puede darse en cualquier época siempre, exi siempre que existan lo que son las, la, la humedad y se ha observado que por lo general siempre lo hacen de preferencia por pues por las noches aquí nosotros tenemos un gráfico los cuales vamos a indicar cómo es el procedimiento para lo que es la, la parte de la reproducción entonces la reproducción empieza con la unión como sabemos que estos son hermafroditas pues necesariamente necesitan de la unión de los dos individuos para comenzar el procedimiento de la reproducción como tenemos aquí la parte del conducto espermático en las cuales pues es el el que va a, a llegar a producir los, los los tipos de espermatozoides y la unión pues como nosotros tenemos aquí es parte del, del esperma el testículo las vesículas seminales y también parte del ovario las cuales pues se llega a depositar tanto el esperma en la parte de los ovarios para comenzar su ciclo aquí como tenemos ya en la siguiente figura podríamos observar que ya luego de la fecundación se transporta o se almacenan ya aquí en los ovarios, o conocidos también como obisaco, en las cuales ya va a permanecer lo que son sus crías. Va pasando luego el tiempo y este receptáculo seminal, que está totalmente con esperma, pues va saliendo. Ya aquí, a las crías que nosotros teníamos aquí, pues como la flechita lo va indicando, se va separando hasta que finalmente esto se transforma en un capullo y este pues eh, sale hacia la tierra y permanece su maduración hasta cuando ya empiezan a salir las crías entonces como podríamos observar esta es una forma o este es el procedimiento en las cuales pues, se llega se llegan a reproducir estos individuos en lo que es el comportamiento general pues las lombrices de tierra son totalmente inofensivos estas pues la ventaja que ellos tienen es que carecen de órganos eh, especializados ¿no? pues ellos no lo tienen son sensibles a muchos estímulos en este caso pues como les indicaba anteriormente ellos mientras haya mayor humedad pues van a acoplarse muy bien y la respuesta lo que sirve un poco lo que es la alimentación es su respuesta química en las cuales ayuda a, su, a succionar lo, lo que es la parte de los alimentos orgánicos como en este caso como decíamos pues se alimentan de, de lo que son hojas descompuestas y se van a alimentar también de lo, de lo que es eh, materia inorgánica como los desechos de, de, de cocina. En cuanto a lo que es la relación de los anhelidos con, con el hombre, pues estos se los está utilizando mucho para la utilización de material orgánico, o material conocido también como abonos, que se los están utilizando también para lo que es la, la incorporación de aquellos cultivos o la incorporación de, de plantas o jardines que se, que se tienen en casa entonces cómo empieza todo su proceso su proceso empieza con la descomposición en primer plano empieza con lo des, la descomposición del material orgánico como en este caso desechos de cocina se lo, se lo coloca en diferentes camas y este permanece por un tiempo hasta que llegue a surgir toda su descomposición ¿Sí? ya la eliminación de todos los residuos o, a, o, o sustancias ácidas que tengan estos estos materiales pasa el tiempo se va a la segunda cama en las cuales ya existe la concentración o la cantidad suficiente de lombrices de tierras en las cuales pues estas van a ayudar a la descomposición con lo que es la alimentación como veíamos en lo que es parte de alimentación la lámina de alimentación y se termina todo su proceso en lo que es la elaboración o ya la eliminación de los abonos como podríamos nosotros encontrar aquí entonces en sí que es el humus el humus no es más que la eliminación o los desechos que, que produce en este caso las lombrices de tierra bueno compañeros entonces hemos terminado lo que es este capítulo y nos veremos en la próxima conferencia